Sí, mi hijo y yo estuvimos, desde que ingresamos a la, al campo de concentración, estuvimos desde siempre juntos en la misma barraca. Las, las condiciones del, de ese lugar son realmente denigrantes. Eh, nos tenemos que enfrentar a diario con la seguridad de oficiales contratados por una empresa privada, eh, los cuales carecen de lo que serían los conceptos éticos primordiales en el trato a los derechos humanos. Nos tenemos que enfrentar a una comida, a unos presuntos alimentos que son prácticamente basura, eh, además de, de, de un encierro en donde las barracas tienen en, en el mismo interior los servicios sanitarios y las regaderas, lo cual resulta en una contaminación constante para para el desarrollo interno o las pretensiones de desarrollo intelectual o, o de dispersión mental dentro de esos lugares, realmente son unos lugares en donde se busca destruir totalmente mental y físicamente a, a las personas que por desgracia llegan a, esa, a esos lugares.